Os voy a contar un poco, os voy a actualizar sobre Selva, porque como sabéis está en el hospital y bueno, o sea, pues la verdad que tiene una situación bastante complicada, yo estoy preocupada. Me han llamado esta mañana, ya tiene muchísimo dolor, no os podéis hacer la idea del dolor que tiene, eh, le duele muchísimo, es muy difícil controlar ese dolor. Eh, incluso en el hospital me han dicho pues, que, que con esa, le han puesto metadona esta mañana, que os podéis imaginar que es súper fuerte, no, no pueden controlarla el dolor y ella no come. Y claro, si no come, pues, pues, pues lo tiene muy complicado, porque tampoco sistémicamente ya está muy bollante. Eh, entonces, de las... Opciones que tenemos, porque pues, la pobre no ataca los perros, tiene una herida súper grande en la ure, nos podéis hacer una idea, y claro, tiene la ure mal y eso exige hacerle curas de la ure. Pero la ure le duele tantísimo que, que se queda sin comer. Os voy a ser sinceros, me, nos han recomendado la eutanasia, ¿vale? Eh, por todo el dolor que tiene y por lo mal que, que pinta, porque tampoco ella está muy estable para meterla a una cirugía pero consideramos yo desde el corazón, Sil también, que Sil es la veterinaria que la está teniendo aquí, trabaja con nosotras, eh, tanto Edu como yo como Sil, que hemos estado cuidándola ayer y hemos visto pues, que las ganas de vivir que tiene y todo. Eh, hemos decidido que a pesar del riesgo que se pueda morir en la cirugía, pues que... Lamentar una cirugía que consistiría en amputarle toda la ure, se llama mastectomía. Entonces, eh, para intentar operarla hoy, yo quería actualizaros de parte de todo el equipo. Es posible que salga mal, es posible que se muera la cirugía porque tampoco es una anestesia larga y tampoco ya está muy así para aguantar la anestesia, pero si sale mal va a estar dormida, no se va a enterar. Y es la oportunidad que tiene que vivir y que le deseamos desde aquí todo el equipo de nuestro corazón y con todo el cariño que le hemos cogido, que ojalá salga bien y salga adelante. Y espero que vosotros también se lo deseéis. Y que bueno, que, que igual, que muchas gracias a todos los que estáis apoyando económicamente y si queréis ayudarnos pues eh, a costear la cirugía y todo y, y a enviarle ánimos. Y bueno, cuando sepamos algo os informaremos y mientras, pues, pues ese es el estado ahora mismo de Selva, que supongo que en las próximas horas, pues sabremos si ha conseguido salir a la cirugía, que será guay, ¿no? Va a tener un postoperatorio complicado, pero ya es menos complicado y sobre todo le habremos quitado ese dolor que para ella es insoportable. Y si sale mal, pues no quiero pensar en ello, sinceramente. Vamos a ser positivos. Así que un besito muy grande.